Eh, iniciando, iniciando lo que es eh, El contenido Hubo algún motín aquí En la, en la, en la cárcel de eh, mm. Kosovo Aquí en la, en la cárcel sí. la for Fortaleza Duarte ¿No? Villalona sí, sí, así en la cárcel de la Fortaleza Duarte eh, Recibí la información A eso ya de las eh, Dos, una información muy preliminar todavía De que hub sí. hubo un incidente En eh, la cárcel de la Fortaleza Duarte En esa parte que le llaman el Kosovo Ahí vemos pues eh, no sé si es un video, pero ahí vemos pues, los sí, efectivos sí. De la, eh, del ejército, ¿verdad? Porque son los responsables de esa fortaleza. Y ahí vemos pues a la gente que estuvo ahí. No, eh, agradecemos, sí. Villalona, agradecemos a seguidores nuestros de ahí, de, de, de la cárcel, que mm -hmm. nos hicieron llegar ese video que está ahí. Y también que nos siguen en nuestra página el Mango informativo 50C, gracias a esos muchachos. Eh, y nos llamaron para explicarnos cuál era el motivo. Entonces. Eh, es supuestamente por un probó que quieren que, que llega ahí a ahí recinto, el cual dicen que, son, que el probó que es abusador, ya que le pone eh, una tarifa semanal, tú sabes, los reos de, que, de limpieza, de, que de 3 mil pesos, etc. También ellos denuncian, según ellos, que también de que un probó le, le paga a un alto mando de ahí, o a un jefe. De que 300 mil para que lo trasladen a esa cárcel, para ahí controlar esa cárcel. Oye. Oh, es lo que están diciendo ese joven. Eh, vamos, vamos a escuchar lo que dicen ahí los, los reos. Adelante, Rafaelito. Lo que está pasando es que no quieramos paleo aquí, ese abusador. ¿Entiendes? Y ahora lo tiene sacar a Nacho, a Nacho 40 con un, un, un tralado que él le hizo. Oye, ¿por qué lo sacó? Porque es un abusador. Lo que él no hizo en seis meses, lo hizo Nacho en dos días. Ahí hay una de que de viejo. Y ya tiene cama. Oye, y ese ladrón va no no hablando para él. Y aquí, no, que le él le dando 300 mil semanales. Por eso no lo quiere sacar ese abusador. No, no lo queremos que aquí el pueblo que no quiere aquí. Aquí. aquí. ¿A quién? a los paleos. No queremos paleos aquí. No queremos paleos. No queremos paleos. No queremos paleos. No queremos paleos. El pueblo, mira, ve. El, no queremos, pueblo. No queremos, no. el pueblo, el pueblo, el pueblo, ve. el pueblo. a Nacho que queramos aquí. Nacho no va para afuera. Bueno, bueno, parecía parece un ame yo ahí, sí. excúsame Rafaelito. Eh, bueno, ahí ustedes ven. Según dice ese reo, eh, no quiere un tal paleo. Parece que el paleo da mucho palo, ¿no? Y el apodo. Bueno, ya ustedes vienen y escucharon ahí lo que dijo el, el reo, eh, señalando de que este señor, de que es, es muy abusador. Según dicen ellos, ¿verdad? Eh, también dicen que algunos también vociferan de que la oposición de traslado de reo, llama, eh, ap ap apodado Nacho, o sea, no es Nacho el artista, el chino y Nacho, ¿no? sino Nacho, un, un reo que hay ahí, en la casa de Kosovo, la Kosovo, ese es Kosovo. De, la bueno, Duarte. la cárcel es, no, eh, yo, yo entiendo que Kosovo es la zona de, de, una de las zonas de la cárcel, que es está dentro de del palacio de, del, de la fortaleza Duarte, es lo confirma, que yo entiendo. No, eh, confirma, no, Angel, no, no saben. Kosovo. Eh, no, mira lo, lo que yo ¿Tú que escucho... Ahí, ¿Tú ahí? ¿Pero tú no No. <risa> gracias a Dios, yo nunca he entrado a un, no, un, un destacamento. Entré el otro día a, a buscar noticias aquí al destacamento que está aquí. A, a la sede de la policía. Ah, más eso. Yo nunca he visto. Gracias a Dios, nunca. Él tenía, él tenía esa experiencia de montarme en un camión, y vaina. ¿Y rutina, Villalona no, tú, no? No, no, no. no, no, no, no, no Villalona. Pero lo que yo escuché, eso mismo, que era Ajá. por un tal probó, entonces Ajá. ese motín empezó a eso de las 11, 12 de día. A mí hasta me llamaron pa, pa, pa, para ir allá, pero imagínate. Eh, no, pude, no pude llegar pues, por, por el compromiso, pero eso fue lo que yo escuché, un motín por un probó que llegó ahí. Eso de las cárceles que nosotros... Ahora que estamos en este mundo, vamos entendiendo un poquito de cómo se maneja uh -huh. ahí adentro. He, he, hemos escuchado historias de, de carceleros que, que han dominado cárcel y ese tipo de cosas. Y sabemos que, que los probos son las personas que tienen el poder, que, que tienen los mandos y que están ligados con las autoridades de adentro que, que controlan la cárcel. Entonces, entonces es, es okay. entonces el alcalde, porque hay, hay un alcalde, o sea, con I, como dicen alcalde y bajo. Alcalde. Hay un alcalde ahí adentro. Entonces, ¿cuál es el rol del alcalde? Eh, me gustaría que también que nos llamen, hay 725, el número que aparece sí. en pantalla, 750505, y, no, y nos digan si es que eh, eh, eh, le llaman así a la cárcel completa, Kosovo, o es que... O es una zona, ah, de, una zona como cita nuestro hermano aquí, Villalona, de la cárcel. Eh, esperemos en Dios que esto se solucione, porque miren, señores, en lo que yo tengo aquí en San Francisco de Macorís, veo como mucho inconveniente en esa cárcel, o sea, uh -huh. mucho desastre, siempre motines, etcétera. Eh, bueno, yo creo que van a tener que eh, las autoridades regular un poquito lo que es esta eh, casa, intervenirla, porque señores, acuérdense también sí. que mataron, creo que fue un pretamita, no, no, no hace ni siquiera ocho meses. Sí, un, un pretamita y mataron. Sí. Que, que fue asesinado por otro. Sí, Incluso sí, eh, sí. el compañero eh, Aves María, o sea, Alex Díaz, eh, estuvo allá. Eh, interviniendo. interviniendo sí fue una, una fue, fue mediadora ahí y, y pudieron sacar a los creo que eran de la capital lo, lo, lo, lo que lo que hicieron el, el, el lío allá entonces Sí, esta fortaleza siempre ha tenido ese problema ahí de, de, de los probos y ese tipo de cosas. Imagínense, imagínense, una de las fortalezas más activas que tiene el país, Kosovo, mm -hmm. y se ve mucho ese tipo de cosas. Entonces, yo a veces no entiendo no las funciones de los, de los alcaides. Y alcaides, había, sí. Sí, la, sí, exactamente. Había tiempo, o sea, hasta, hasta antes Hay de la muerte solo. del prestamista, eh, el, el, la fortaleza Duarte tenía mucho tiempo en la cual no, se, eh, no, no había ningún caso, ¿verdad? De, de problemas, de entre inconvenientes, los a, o sea, de, a, de motines. La, la, última, la última vez fue, creo que en 2014, por ahí. Eh, nosotros, en los archivos de Telenor, pues incluso uno de los videos de Telenor más visto es un problema de la cárcel, pero eso fue en 2014, fue la última vez que hubo un problema en la cárcel de la Fortaleza Duarte. Entonces, ya en menos de un año, dos problemas ahí, pues llama la atención y creo que las autoridades de judiciales y las autoridades penitenciarias tienen que tomar cartas en el asunto con la situación que ocurre con la fortaleza Duarte. Exactamente. Sí, porque es que, es que lo que estamos viendo, señores, es que, mira, o sea, según, dicen ellos, según dicen ellos, bueno, ellos están ahí adentro, de que supuestamente el probó ese, le da a los jefes de ahí, supuestamente, sí. según ellos, según dijo ahí sí. en ese video eh, uno de los reos, que fue que nos llamó y nos contrató bueno, de hecho también nos están viendo, porque son seguidores de, de, de este programa, aparte de, de, de ser seguidores fiel de Telenor. Eh, y saludo para ustedes y esperemos en Dios que las cosas se, se, eh, lleguen a la paz y se calmen. Uh -huh. y, y que no pasen a mayores. Pero según él dice, bueno, de que supuestamente, él como aprobó, le da, Enger, 300 mil pesos de que a un superior a los jefes para que no lo trasladen de ahí. O sea, pues, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿cómo, sabe ¿qué es esto? O sea, es se un y se hace mucho dinero en las cárceles se hace mucho dinero desde adentro de la cárcel se hace mucho dinero lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo que son grandes ahí adentro sí entonces esa es una práctica es, que, que, que, sí. que se viene como como dice villalona desde hace mucho ya es un eh, negocio ahí adentro sí sí se convierte en un negocio sí porque sí. Eh, hay muchos presos que dicen que si no tienen para pagar pa, una cama o una habitacióncita no sé algo ellos tienen un nombre espero eh, que alguien una nos llame, a una goleta Boleta de. Goleta, de goleta. Ah, goleta, goleta con, con gente. No sé, pues ese es el nombre que yo escucho lo, por los términos urbanos de la música. Que... Pregunté, ¿y ¿qué es lo que significa goleta? Goleta es la donde usted duerme en la calle Ajá, entonces, okay. que si tú no tienes <risa> que para pagar, tú no. Tú no, O sea, duermen en el suelo, está en cartones. Sí. En Oye, sí. eso. Eh, si tú no tienes con qué pagar. Bajo a orines, tienes que. Sí, como... exacto. Entonces, sí. pero por Dios, Dios mío, ¿y qué está pasando? Hay, gente, decir? hay gente que tienen habitaciones ya con cerámica. Pantalla de, de que con aire, con plasma. Aire. Claro que sí. Claro. Dios mío. Eso se qué ve bien. allá. Pero, pero entonces, de que para tú tener esos privilegios, tienes que pagar. Tiene que pagar o ser un, un funcionario dentro de la cárcel. Increíble. <risa> Dios. No un funcionario no, tú, ¿sí de, de, de, todo, de todo tipo de niveles. Un, un, qué sé yo, un capo algo así. ¿Y será, ¿Será verdad eso? Sí, no, es que será no, que es verdad. No, pero no, no, no. Yo no creo es una eso. realidad no, pero eso. eso, aunque, aunque como como sea posible. aunque sea difícil de escuchar, es una realidad. Lo, lo que pasa es mucha de la gente que quizá no tiene nada, que quizá llega ahí por, por un error de, de, de, de la fiscalía, un error de, de un juicio. Tú me entiendes, uh -huh. porque hay mucha gente cumpliendo condena ahí. Que, que, ¿Que son ni, inocentes. Que ni no, que ni saben por qué lo están haciendo. ¿Tú me entiendes. Sí. Entonces, eh, se pasa, pasa mucho trabajo ahí adentro. Guau, guau, guau. Entonces, eh, esperemos entonces que este problema se resuelva. Eh, este inconveniente y que paleo, eh, sí, y, y, eh, que, y, dando Kosovo, palo, lo que es Kosovo, la la la la de Asoa, creo que que uno, de, sí, más... de aso, Ay, El 15 eso, de Asoa. eso es terrible, me dice a mí que son la Victoria Najayo y la y la de San Pedro son las la, la, la, la más picantes, la, la ya, la las la, la que son de que cachú son la de Samaná creo que sí, de que la, la aquí la moderna, Vegas, la, la, la personal de aquí la, de la Vita del valle, la Vega, eso, Esa... eso es lo que uno uno eso es lo que uno ha aprendido ya que eh, en, en estos días se, se entrevistan, por ejemplo, personas que fueron carceleras y, y, y ellos cuentan la historia y cuentan, por ejemplo, experiencias y hablan un poco de eso. Dios mío, Señor. Dios, de, Dios nos, nos libre. libre. Dios nos libre. Pero imagínate. Nadie, yo mismo no, nunca supe cómo, cómo es, era eso ahí adentro. Si no, alguien que te dice cómo es. Imagínate. Uh -huh. Ay, Pero Padre amado. Bueno, pues nada, esperemos que entre en curso del programa alguien nos llame y, y no, nos dé más detalles. Eh, sobre este hecho de hoy, ¿te entiendes? Porque fue fuerte, fue fuerte, señor. Digo que, bueno, usted bien ahí, como, como decimos en, en el Guel Dominicano y barrialmente, ¿verdad? Eh, estaba amotinado, amotinado ahí, por estar Paleo y, y, y Nacho, ¿entiendes? Y Paleo, me imagino que lo llaman sí. Paleo, es porque da mucho palo, ¿entiendes? Bueno, Paleo, bájale algo, Paleo, por favor, ¿de acuerdo?